Aquí vengo con este paquetón, que es un paquetón, que me lo manda Eva. Bueno, bueno, bueno, ¿qué tengo por aquí? Pues mirad, mi amiga Mercedes de Susurros del Papel. Del canal Scratch Chic Eva. Pasaros por su canal porque hace cosas muy divertidas y creo que merece la pena que os paséis y lo veáis. Pues esto... Es un intercambio de Pascua y de San Valentín. Mira, todo me lo ha puesto con un sellito con un con un sobrecito, con un corazón y voy a abrirlo. Vamos a abrirlo. Esto lleva aquí ya bastante tiempo, pero no hay manera de cogerlo antes porque también los correos son segundos pesados. Y gracias a Cabuliécraft ajenas si que está muy hoy tengo el paciente porque si no que ella con toda la maldita y toda la paciencia del mundo al mismo tiempo es la recoger y vamos a ver lo que trae el paquete viene muy bien cerrado muy bien cerrado y no por puedo ver. A ver así voy a intentar arriba por aquí y pesa con quitar esta era mira como es de alto vale y viene hasta los topes. Es verdad que ella fue a acción y me avisó y yo también encargué algunas cositas de, de acción a ella. Le dije, bueno, pues mira, ya te vas. Cuando yo vaya te aviso. Y lo vi a todo lo pasar. pero me dijo, no te que voy a volver otra vez y, tal. y entonces me dijo, cuando vaya te lo cojo. Y entonces pues me compró algunas cosillas que estoy buscando. A ver, voy a coger el cupe y terminamos antes. A ver. Y ahora por acá. Ah, una caja muy buena, ¿eh? Muy bonita y muy buena. Y ahora os enseño. mira no digo yo que esto, es que no me va a coger hasta ahí entonces lo que voy a hacer es que como viene tan cargada voy a apartar la caja y voy sacando, Mira los corazones ya van saliendo vamos a apartar la caja y voy a quitar el cute porque me corto y vamos a ver mirad, esta es la bolsa de acción veis y yo no sé si aquí está lo que yo le encargue, esto pesa un quintal eh, yo no sé si está aquí lo que sí, lo que yo le encargué. ¿ves? Porque me manda factura. Entonces, estos son unas compritas que yo le hice a ella en acción. Esto lo vamos a dejar para después. Porque eso lo compré yo y mirad cómo viene, ahora sí que sí, el paquete muy san valentuniano. Ya no, ya no. Con un montón de corazones, pétalos de rosa. Muy, muy chulo. No. Y, perdón. Que le da un topetazo a la cámara Y mirad Como viene Que se van saliendo Los corazones Y vamos ahí Así que Así Vale Así He abierto el paquete Madre mía que siguen saliendo pétalos Y corazones Y bueno Empezamos Mirad en este packaging tan chulo, mirad qué bonito, me ha mandado un punzón scraperil de San Valentín. Tin, tin, que no sé si os lo he comentado, pero ahora en casa a todo el mundo le hace falta el punzón scrapero. Porque es bueno para todo. Para sacar, para sacar las tarjetas del móvil, para sacar algo que se ha quedado enganchado y no puede. ¿veis? Y este es... Ay, a ver si lo puedo sacar, que se me enganche el punzón pero que me ha mandado Eva, muy muy chulo, veis, mira, muy muy chulo, tengo aquí el de María y Raquel, que este es de Pascua, y ahora tengo uno de San Valentín, titi, muy chulo también, Qué bonito, este lo voy a poner también aquí con el de ella, porque ya os digo que... Ahora a todo el mundo le hace falta el punzón escrapero y esto me lo guardo. Más, mira, con también sale. Vale, <tose> <tose> madre mía. Jesús, mal esto. A ver, por aquí saco otro paquetito. Mira un de corazones. Vamos a abrirlo. Vale. esto mira cuántos corazones el papel es súper chulo ¿eh? son plumitas son flores, son rosas, qué bonito, me encanta, qué papel más bonito son rosas muchas gracias Eva, visitar el canal se llama esta chiquita, esto suena así que vamos a abrirlo, a ver, yo coger el cute este que es más finito porque esto ya se sabe que se va a romper o lo rompemos porque la seda es muy difícil de pegarle el papel y mirad que le manda Está a en tu boca candy pop pop pop pop ay por esto hace mucho tiempo los petacetas le llamábamos nosotros del Tiger, que yo no lo probaba mira, mañana lo probaré mañana porque ya es tarde en tu boca aparece, oh, uh, mira, otro otro de esos, otra bolsita y lleva un paquetito. Y aquí me ha hecho una pocket. Una pocket del amor. Mira cómo me la he, me la ha puesto. Chica, lista. Qué guay. Mira, me la ha envuelto con un cosido ¿Veis? Qué guay lleva. Me flipa. Esto es una pocketlete que es grandísima. Mira, qué bonita. Qué chula es. ¿eh? Con la shaker aquí Love you Espera que la voy a poner así Así, pongo así Así Qué guay Y aquí colgando Ay, qué bonito, qué molinete más bonito Ay, esto yo no lo había visto nunca, mira Que se, se ha desenganchado, eh Pero ahora lo engancho Qué bonito Y shaker, qué chulo, Eva esto que iba aquí enganchadito Y se ha soltado Pero ahora lo pongo yo Uy, qué bonita es ¿eh? el molinillo este Pues yo no lo había visto esto Ah, no, mira Que se me se ha abierto el El este, digo yo No sé Creo yo que sí No me he dado cuenta yo cómo estoy iba enganchado Bueno, yo lo voy a enganchar Aquí, como yo lo engancho Y lo pongo así Y hasta que se ha salido así mira qué bonita para que no se me caiga mira con lentejuela mira qué bonita con los banners hecho a mano con un corazón qué chula me encanta eva muchas gracias mira está cosida entera está cosida entera pero cosida de verdad ¿eh? enterita oh, peta. Qué guay, me encanta Muy, muy bonita Ala Y por detrás, mira Qué chula La, Ay, que se puede sacar Mira, me han metido Me ha metido unos Ticat De, esto es como mermelada ¿Ves? Aquí me ha metido también Mira, qué bonita más oye esta pero que está cosida entera mira esto es shaker eh mira qué trabajera y después le ha puesto esto aquí detrás qué bonita me gusta un montón Eva qué bonita es ¿eh? muy muy chula mira todo cosido esto este también está cosido no solamente en la poke oh, peta qué bonita Eva me encanta Aquí te has pegado un buen currelo, ¿eh? Qué chula. Al pajarito, qué mono, no por Dios. Mira, qué pajarito. Qué gracioso. Love you. Qué bonita. Muchas gracias, Eva, me encanta. Esto lo voy a meter aquí, para que no se me pierda. Mira, aquí me han mandado más Daika. Aquí. Unos calcetines. Let's get go. Let's go. Get it. Let's go. No, no sé. No es que no la puedo sacar. Y me da miedo que se me descosa. A, ver. A ver. Bueno. Bueno, ya la saco con más tranquilidad. si no, no terminamos. Mira, aquí hay más. Patatas fritas, café. Y aquí hay más. ¡Qué chula! Es toda una pasada. Qué bonita, está entera, entera, ¿eh? Cocida tanto lo de dentro como la pocket LED, Está hecha a mano al 100%. Vamos. Y el molinete me ha encantado. El molinete lo que voy a yo a engancharlo aquí, me gusta mucho. Muchas gracias, Eva. Me gusta un montón. Y la forma de cerrarlo, para flipar, en colores. Así. Aquí, aquí. Y esto cierra aquí. Mira, qué chula. ¿Eh? Está chulo. Qué bonito. Muchas gracias, Eva. Aquí hay otro que venía envuelto. Con papel de love, love, love. Un cerdito. Esperaros, es que hay otra cosa más. Ah, ja, ja, ja, mira qué chulo. Qué guay. Muy chulo, muy chulo. Muchas gracias, Eva. Te sorprenderás. Y un, y un brillito de labio que es una cerdita. En rosa. Ay, qué chulo. Este es un brillito de labio. Pero viene plastificado mejor que los que vienen aquí porque aquí ay, hay algo tienes que tener mucho cuidado a mí no me gusta abrirlo la verdad pero la gente como como hay gente pato pues lo abre porque es que sabéis por qué lo digo no por nada es ¿eh? es que hoy por ejemplo le he llevado a la mamá de ana que ya lo enseñará y acabó y Scrap, uno y a maya del mar uno esto es unos bálsamos labiales y todo es perfecto, pero María del Mar, la ma, mamá de Ana María, cuando ha ido a abrirlo, pues le habían metido el dedo. Mira, esto es hidratante. Mira, chicas, lo que acabo de descubrir, una, dos y tres. ¡Uh! vez que hace. ¡Uy, qué bien huele! ¡Qué bien sabe! ¡Me encanta, Eva! Todo lo que a mí me gusta! ¡Me gusta Yo un montón! que ella sabe Mira, qué bonita. gustos! ¡Es chulísima! ¡Esa no la tengo! Y esto... Eh, me, ¡Te sorprenderás! ¡Te sorprenderás! ¡Me encantan! ¡Muchas gracias! ¡Sigo! ¡Mira! Aquí traigo otro paquetito Otro paquetito sí. que vamos a abrir Este lo ha liado en papel... De celofán, pero a su vez va envuelto también en, en papel de seda. Y más corazones al canto. Mira, qué chulo. esperamos a abrirlo sin cutis y sin nada porque se va a romper. ¿Qué es lo que es? No sé. Ah, unos posis de corazón. Ay, mira qué botones de madera. Ay, qué mono Los y los tacones. Arregla para informar. Ay, qué chulo. Me gustan. Y esto también, qué bonito. Para nota. Sabéis que esto yo no lo utilizo para nota. Entonces, en la foto, cuando, lo, cuando pegáis en el álbum de fotos una foto, pues se le puede poner un de estos y ahí hacerle el comentario. Y quedan muy chulos. Porque la verdad es que los, hay posis que son una divinidad, son preciosos, la verdad. Y quedan muy bonitos en la fotos en los álbumes de fotos. Y aquí se le pone la crónica, la fecha, o el día, o con quién estaba, o qué estaba celebrando, en fin. ¿Veis? Me encanta Eva, muchísimas gracias, de verdad. Y mirad. Aquí traigo otro paquetito. Cuánta cosa bonita, como dices. Cuánta cosita bonita. A ver, que lo voy a abrir. Mirad. Es una cajita. o sea, reventado un poco por aquí. Ay, qué mono, mira. Lleva ahí un brillantito en blanco Unos charms de corazones Y lo que estoy viendo Es que aquí estoy tocando algo En la misma tinta ahí. Con mucho amor Con mucho love Mira, qué mono Mira Qué mono, cómo se le ocurra Mira, ay, qué, qué bonita Me encanta, es Shaker Le ha cosido aquí un tul Mira, tiene corazones Ay, qué bonita la caja. Pero es que la vespa. ¡Ay, oh, qué cosa más bonita! Y el, ay, el tul lleva estrellita. Que dentro ha metido corazones. Toda cosida, ¿eh? Al loro. Bueno, pues vamos a proceder a abrir la caja. Ha transcurrido un día. Ayer tuve que salir de viaje. Y vamos a seguir abriéndola Mira, la caja se abre por aquí Por aquí, por aquí Y tiene tres cajitas ¿Ves? Y vamos a ver si hay algo dentro de las cajitas Mira lo que me ha metido Mira, qué bonito Es chulísimo Está todo el mundo durmiendo y, <ríe> y me he levantado yo Y lo voy a terminar de grabarlo Mira, otra de las cajitas Vamos a abrirla y mirad qué mono. El lazo con. Oye, oh, el alfilé es una maravilla. Cada uno de su color. Y el, la tercera cajita en celeste. Mirad qué mono. esta muchacha lo prepara todo. Mirad qué bonito. En azul. En azul celeste. Mirad qué bonito el, el alfilé. Precioso. Me encanta. Eva, muchas gracias. Pasaros por el canal. Scrap Chick Eva. El rosa lo metemos aquí. Voy a guardarlo. Y este aquí. Qué chulo, Eva. Muchísimas, muchísimas gracias. Me ha encantado. El alfiler es una monada, eh. mira Y esto se vuelve a cerrar así. Y se le pone la tapadera. Me parece una cucada. Muchas, muchas gracias, Eva. Me ha encantado. Y la vespa, vamos. A 100%. Yo. Me ha encantado. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a seguir sacando. A ver. a mirar Mira qué bonito, mira, qué bonito, me encanta. Esta bola yo la tengo, son preciosas Mira qué bonita, ¿es la lógica Pero no lo sé. Vamos a irla Ah, qué bonita. Es la tabla esta con la, con las pincitas. ¡Ay, qué mona! Espera, quiero haga. Van saliendo más corazones. El packaging es este con las flores, me encanta. Mira los corazoncitos. No se van a ver mucho porque son como el tap, mira, como el tapete. Chulísimo. Y vamos a dar la vuelta. mira todo. ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Love, love, love. mira todo cosido. mira el packaging, por favor. Esto tiene vamos un montón de trabajo. mira las tazas con las cucharas. ¡Qué bonita! mira con un montón de cositas. Love. ¡Qué bonita, Eva! Me encantan. Muchas, muchas gracias. mira el, el sello. Que lo ha pintado la mariposa en en dorada, qué bonita me encanta Eva, muchas gracias qué bonito es una pasada que trabajera, está entera cosida ¿eh? muy muy bonito esto que está bonito hasta para colgarlo así qué bonito, me encanta precioso muchísimas gracias Eva, es que hace unas cosas de verdad y mira, me ha hecho una tabla de estas que llevan pinzas Mira, le ha colgado aquí este, este adornito hecho por ella. Qué chulo. Y mira lo que me ha mandado la tabla. ¡Ay, qué mona! Mira, Ay, no es una tabla, es un cartón que lo ha forrado ella y parece una tabla. ¡Ay, qué mona! Qué idea más chula. Me encanta, mira. La he hecho como si estuviera cosido por detrás. Porque esto es muy gordo. Y la aguja de la máquina. Yo creo que incluso la de vaquero la partiría. Pero es preciosa. Muy muy bonito, Eva. Me encanta. Y después, mira, Me ha hecho estos adornitos entero cosido. mira qué bonito. Es una pasada, Mira Con esta fundita que la me ha metido aquí. mira. Y son shakers, eh. Son ideales. ¡Qué bonito! Me encantan. ¡Uy, uy, uy! Mirad la funda, ¿eh? Que no tiene desperdicio. Toda entera. Cosida. Esto es acetato. Me encanta, Eva. ¡Qué bonito! Súper chulo. Esto lo reciclaremos. Porque está todo precioso. ¡Qué bonito! Me gusta un montón. Me gusta un montón. Mira, Me ha hecho cisne. Ella me mandó otra vez, pero no son iguales. Son muy parecidos, pero no son iguales. Mira los cisnes. Qué cosas más bonitas. Eva, me encantan. chulísimo Mira, que la había sacado sacar del plástico. Para que la veáis. Mira. Con sus plumitas, mira. Con las plumitas. Eh, una cucada, vamos. Chulísimas. Con las coronitas qué pasó me encanta eva muchas gracias y por último me ha mandado las conejitas estas que ya me las mandó ya otra vez y me encantan yo este troquel no lo tengo y son una pasada mira qué bonita con los ojitos movibles voy a sacarla para que la veáis es precioso mira todo cosido mira la cartulina donde viene mira qué bonita es una pasada qué bonito eva son súper bonitas. Estas las tengo yo. Las que tú me mandaste en la otra vez las tengo guardadas como ahora en paño. Me gusta un montón ya. Pues en algún correo adornando algo. irá alguna. Me encantan. Qué bonito. Me encanta, me encanta. Son chulísimos Mira la tabla. Como simulando una tabla. Es que no me digáis la manera de presentarlo. Mira es que es esta chica es única me gusta todo un montón Eva, de verdad que muchísimo muchísimas gracias aquí siguen saliendo corazones se me van cayendo por la caja porque si es hay que hay mogollón mira hay tejuela en rosa ventajas que me pueden y yo las quiero mira que chiquitita Venía todo aquí veis y como os dije separando eh, lo que es el intercambio de pascua con el intercambio estoy buscando más corazones con el intercambio de navidad venía esta queda roja veis mirad como me la he adornado veis con flores y tal que venía esta seda de color rojo y ahora a continuación viene el intercambio de pascua que ese vamos a hacer otro vídeo porque si no este se va a hacer eterno chicas espero que os haya gustado espero que la visité en su canal scrap chic eva ella es de un pueblo de bueno de un pueblo de una ciudad de de cataluña y espero que os paséis por su canal porque hace súper... Bueno, a lo hecho me remito, ¿no? Súper monería. Es una pasada. Y bueno, tanto trabajo tiene el troquelar, el packaging, el paquete... Bueno, es que lo hace todo bonito, la verdad. Pues nada, chicas. Os emplazo para un próximo vídeo para la segunda parte, que sería el intercambio de Scratch y Eva de Pascua. Os dejo Cuidaros mucho, visitad a Eva, no os olvidéis, Scrap Eva, y nos vemos la próxima. Cuidaros, chao.